Hola amado por Dios, que Dios te bendiga y la paz del Señor sea contigo, quería hablarte de la actividad de barrer el piso, la cual consiste en agarrar la escoba y acumular o agrupar el sucio en un lugar y luego recogerlo, eso es sencillo y cualquiera lo hace, pero sin duda parece mejor echar agua y subirse sobre eh, el paño e ir exprimiendo para sacar el sucio igual esa cuestión es mejor porque lo llama la forma de aspiradora artesanal manual bueno en cualquier caso barrer es algo sencillo y que se va perfeccionando con la práctica entonces queda ahí el consejo Ahora, continuaré orando por ti y que el Señor te acompañe. Amén. Limpiar usted mismo es mucho mejor y te permite ahorrar dinero. Y estás haciendo una cosa buena, bien hecha. Porque tú lo estás haciendo y tú lo estás supervisando. ¿Ok? Eso es algo genial también limpiar el baño tú lo puedes hacer eh, eso es sencillo ok y te quedas bien hecho ok bueno y también arrancar esos montes de allá afuera de tu jardincito lo puedes hacer y eso está bien hecho y es sencillo es hasta desestresante ok debes hacerlo solo por precaución, colócate unos guantes ahí para que puedas sacar esa, esa grama sin tanta sin tanta sin tanta vaina y echa esa grama en una bolsa. Entonces después bota la bolsa por ahí. Te voy a decir una cosa. Es mucho mejor que no tengas empleada doméstica porque eso a la larga es un conflicto por eso mucho mejor es que estés tú solo y todas las cosas que tú vayas haciendo van a ser cuestiones que te beneficien, te hagan crecer como individuo, además ve esto aquí no tiene por qué entrar nadie, en tu burbuja solo entras tú, es tu privacidad entonces no es necesario que estés con personas de con personas que te haga la limpieza. ¿Acaso, ¿Acaso tú eres un lisiado, alguna cosa así, que no puedes hacer esa actividad por ti mismo? Cónchale, vale. No seas así, ¿vale? No seas flojo. Haz tu cuestión tú mismo, que eso lo puedes hacer. Dios te dio manos para que hicieras cosas Y bueno, también necesitas ahorrar Ahorrar bastante, bastantes cosas ¿Entiendes? Entonces tranquilo Tú mismo, si tú haces tu limpieza Tú llevas el control de las cosas Y tú sabes, mira Vamos a limpiar con cloro tal día Vamos a limpiar con cloro solamente el baño Vamos a pasar solamente escoba por aquí Vamos a limpiar tal día con desinfectante y así. Si otros estando solos, o sea, sin asistente de limpieza, pueden vivir tranquilos, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Hazlo, debes hacerlo para que estés mejor, no gastes tanto dinero y puedas comprar otras cosas para ti, otras comidas, ahorrar un poco en ciertas cosas y así un besito y ahora debo decirte algo tienes una actitud excepcional me encanta cómo lo estás haciendo oíste bueno tranquilo y recuerda todo coopera para tu bienestar acepta lo que está ocurriendo porque debe ser así te cuento una cosa los apóstoles los discípulos de cristo en ciertas ocasiones no comprendían lo que decía cristo y hacían las cosas eh, hacían las cosas mismo contrariado pero lo hacían porque sabían que dios quería las mejores cosas para ellos entonces de, si tienes que aceptar que ya no tendrás eh, asistente de limpieza Aceptalo, tú solo puedes salir adelante Ok, tranquilo Eso no te va a hacer nada malo ¿ok? Amado por Dios, que Dios te bendiga Y la paz del Señor esté contigo Da risa como por nervios Siempre al hacer trámites o ir a instituciones públicas Andas con prisa y hasta con expresión débil Cálmate, tranquilo, date tu bomba Habla como estás hablando ahorita Exprésate con parsimonia y elegancia Con la pausa de Claudio Fermín Además de lanzar cumplidos Y cumplir las normas de urbanidad y buenos modales eso es muy importante porque Esa muestra de la expresión así con parsimonia deja una buena huella en ti perfecto entonces hazlo hazlo con calma exprésate muy bien y tranquilo todo saldrá bien con con dinero se arregla todo pero bueno siempre hay que buscar la economía por favor gracias disculpa buenos días buenas tardes buenas noches muchas gracias disculpa, por favor estoy muy agradecido hasta pronto hasta luego los nervios te hacen sentir vivo pero ese sentimiento no conviene porque también te puede destruir y te destruye bastante entonces debes suprimir los nervios debes eh, controlarlo, disminuirlos aminorarlos eh, porque te pueden hacer fallar demasiado entonces no tengas nervios y está tranquilo para que puedas Transmitir calma, paz, seguridad, tranquilidad, sosiego. Bueno hermano, muchas gracias. Y recuerda, eres grandioso. ¿okay? Un besito. Amado, vamos a realizar un ejercicio de visualización. Ponte en un lugar calmado, tranquilo. Enciende tu ventilador, recuéstate en tu cama o en la silla, cierra los ojos, suelta todo tu cuerpo. Entonces, tranquilo que todo está bien, no tienes que preocuparte por nada, que todo está resuelto. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué ocurre? agarramos y cerramos los ojos y pensamos que nos aproximamos hacia una barra de una institución pública o cualquier lugar pero es una barra donde hay una persona que es un funcionario que atiende a las personas entonces tú lo llamas y le dices por favor venga acá señor y el señor te mira te hace una señal de pausa, espérate y entonces poco a poco se va acercando él va a dar 10 pasos desde su posición hasta llegar a ti contamos los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Te has dado cuenta que... Ha ido tranquilamente, tranquilamente ha venido hacia ti. Entonces hay que expresarse tranquilamente. Él nos pregunta qué deseamos, que cómo nos puede ayudar. Y nosotros le exponemos tranquilamente, calmadamente, lo que necesitamos de él claramente. Y nos callamos. Esperamos que nos responda. Él nos responde. Y entonces luego le agradecemos. Y nos retiramos. Listo. Eso es todo. Chao.